Nos encontramos en este momento con el señor Secretario de Tránsito, Jorge Eliezer Rospina Arias. Bienvenido a las cámaras de Ariari Televisión y cuéntenos acerca de la jornada, acerca del Día Sin Carro. Sí, bueno, primero a ustedes, agradecerle a Dios por la oportunidad de Yateve TV Ariari por este, por este canal tan especial que lleva a la comunidad de la región del Ariari. Sí, mañana se celebrará el Día de Sin Carro y Sin Moto, miércoles 31 a partir de las 6 de la mañana y termina en las 5 de la tarde ya se han tomado una serie de medidas, de rutas para descongestionar lo que es el transporte de carga y los que van traspasan a nuestro municipio de un lado al otro. Por ejemplo, si de San Martín vienen, bajan por la troncal hasta la petrolera, de ahí voltean la mano izquierda y suben el matadero, llegando a, a la carrera 16, Cogen la carrera 16 y desembocan a la calle 19, y esa los lo saca al parque del Estero, y ahí cogen la 13 que ya sale para Ventelloro o Puertolleras. ¿Cuál ha sido la opinión de la parte del comercio y ciudadanos del común acerca de esta actividad? Sí, ya hemos oficiado al comercio, a los entes de las empresas, a la policía, a la, a la misma alcaldía, a los compañeros de las secretarías, a las escuelas. ya ha he hecho una información. Y usted sabe que es un acuerdo del Consejo que hay que cumplirlo. Sí, este acuerdo dice que hay que celebrar el día 5 de junio de cada año, el día sin carros y sin motos, para lo que es el medio ambiente. Es más un acuerdo tirado al medio ambiente que por, por circunstancia nos toca a nosotros como tránsito y transporte, porque nos toca la movilidad de los carros y la polución de los... Entonces, en ese, en ese acto estamos con la Secretaría del Medio Ambiente y se presentó este acuerdo al Consejo por intermedios concejales y fue aprobado por, por el consejo. Eh, estuvieron unos concejales no de acuerdo pero de todas maneras eh, se aprobó el, el, el acuerdo y, y por ende nosotros tenemos que aplicarlo hay un decreto del alcalde también ya destinado para eso, para ese solo día en julio 31 porque el, el acuerdo dice que hay que celebrarlo en julio 31 del 2013, ya el otro año ya sí se cumple común y corriente como dice el acuerdo el 5 de junio, pues la gente ahí unos le han gustado otros no, usted sabe que es una norma implementada y esa es una cuestión de, de ver a ver qué pasa pues es preocupante también que granada tenemos 70 mil habitantes y tenemos 10 mil motos y cada 6 mil carros entonces eso va viendo una progresividad de, de, de arte vehicular y que pues es bueno analizar y llegar a una a ver qué reacción tiene esto y mirar qué diagnóstico y qué conclusiones podemos sacar y qué pues nos podemos aprovechar de esta actividad ¿Qué multas o infracciones tendrá las personas que incumplan con esto si sí, ya en el, en el decreto que sacó el al alcalde están las ambulancias está la, la defensa civil está la policía, están los carros del alcalde, del gobernador, están las carrozas fúnebres, están vehículos de alimento, eh, vehículos que transportan discapacitados, los buses escolares de los colegios que tienen todo en regla. Eh, hay una serie de vehículos que, que, que, pues, que se necesita, son del, de la vida cotidiana y alimentos, que es la cananza familiar, como el gas, como el pollo, el, el que es la carne, entonces todo esto se, hay que dejarlos transitar. Eh, lo otro es para la provisión, es más que todo para servicios particulares y muchos vamos a ver qué, qué conlleva eso, se alejará un comparendo educativo, se citarán a una capacitación y si no van a dejar capacitación, se les hace efectivo el, el comparendo educativo. Sí, de todas maneras, decirle a la comunidad, a la gente de la zona rural, que nos acompañen este día con... La entrada pueden entrar hasta, el, hasta el, dentro del, del perímetro urbano, que usted ve ya hasta el matadero. ¿sí? Ya ahí pueden dejar los vehículos a mano derecha para la carrera y 16, si, si son motos algunos, y entrar a pie. El centro les queda cerquita. A la comunidad de Granada, por favor, cumplan. No, no queremos queremos que nos apoyen en esta tarea para ver qué qué resultados sacamos y, y, y qué podemos hacer bueno ya el otro año y mejorar eso en la movilidad y en el día sin carro y sin moto.